Que tú estás diciendo y lo que, y que, y que lo, lo comentamos nosotros, eso lo sabe la oposición. Lo que menos puede hacer la oposición es sentarse si, a, eh, a esperarse sí, así para, para mantener esos numeritos y que las cosas puedan pasar así. Es no no, eh, eh, no creerse ahora eh, que ya ganamos y ese triunfalismo apoderarse de cada uno. Eso es lo que menos pueden hacer. Tú puedes estar seguro que no están pensando en dormir. Okay. No, seguir trabajando para mantener Mira, eso. Hay hay un capítulo de la encuesta Galo que es importante que entienda la oposición y donde dice que la gran mayoría de los, de los, de los votantes indecisos votarían por Gonzalo. Oye, eso, eso tienen ellos que trabajar en, es, en ese lado de, de, de, de, del ring, porque si no, si no trabajan en ese lado del ring de los indecisos, esos números pueden ser diferentes en 15 días. Puede ser diferente. ¿Y qué, por qué, qué porcentajes de los indecisos? Los indecisos son determinantes la decisión de los no, indecisos. No. Los indecisos son determinantes. ¿Saben qué? En, en una segunda vuelta segura es lo determinante. Y en una segunda vuelta segura eh, hay que negociar. Ya el, el escenario de la segunda vuelta es un escenario totalmente diferente al escenario del día 5 de julio. ¿Tú entiendes? Entonces, si él no, no si su campaña y, y en estos, estos 15 días no tratan y, y, y se cuentan los Raúl y no, y no, y no agarran esa, esa cantidad, eh, estamos hablando víctor de un 37%. Oíste, o sea, que es una buena cantidad de votantes que pueden inclinar o no eh, el, la balanza. No para que Gonzalo sea se vaya en la, en la primera vuelta, sino para que Gonzalo se acerque hacia la segunda vuelta. ¿Tú entiende? Sí. Eso, eso, eso que los numeritos, los, los numeritos que da la gala en el día de hoy se si le estamos hablando de un 53, un 53. Sí. si las elecciones fueran hoy y un 35.5 al candidato de oficialista Gonzalo Castillo. Aún sumando tú la fuerza del pueblo y Gonzalo no llegan a un a, a, sí, sí, a sí, sí, eso eso eso es asumiendo que en su totalidad la fuerza del pueblo pudiera inclinarse a favor de Gonzalo sí, sí, exactamente. aún así aún así es una diferencia eh, bastante amplia, pero, pero, claro que son pero lo, estudios... mi opinión, mi opinión y, y con esto eh, respeto la encuesta, la encuesta Galo, pero eh, siempre... Bueno, pero hasta, ahora, encuesta, hasta ahora, hasta ahora la encuesta más suma, creíble más, más creíble. Haya hecho trabajo en no, el país. no, no, no, claro, eso es indudable, pero eh, siempre la diferencia son unos puntitos que, eh, que al final, esa es la diferencia el día 5 de julio, o sea que que este 53% pero, tú lo traduces pero, a votos pero, día 15 y no llega a un 49%. Pero digo, la encuesta más creíble, la, compañía, la, la empresa más creíble haciendo sí. la encuesta, sobre todo política en el país, hasta el día de hoy, porque ya vimos nosotros al ministro <coughs> o sea, Ramón Peralta. No, ya eh, tirándole. En, sí. en, un medio, en un medio nacional, eh, haciendo, eh, dando las razones, la verdad. Eh, por la que se publicó esa encuesta, eh, pues, sí. de manera que, que para, para el oficialismo y para Ra, eh, Ramón Peralta digo hasta hoy era, era la empresa más era la empresa más creíble porque ya para el oficialismo para el PLD no es la más creíble pero sí, vale. ya, eh, que no hubo un manejo correcto en los en la, en la forma de hacerse la encuesta galo. entonces bueno a quién le creo bueno ahí están los numeritos que fueron publicados en el día de hoy y como decíamos al principio pues eso depende a quién beneficie, eh, así mismo va a ser la reacción. Entonces, si fuese lo contrario, hubiese dado eh, eh, los resultados de esta encuesta eh, eh, pegadito, o una, un empate técnico, como él decía, pues no se hubiese refutado, no, no estuviesen no estuviese siendo refutados los resultados de esta encuesta que es dada a conocer en el día de hoy eh, eh, por parte de la encuesta de Aglio. Entonces, mira, eso depende de quién ve sí, sí, no, no, el, el espejo va de, a depender del espejo que, tú, que se vea. si tú te, Pero hay que analizar este, este punto. Sabemos que esos números están ahí, son variables son, y pueden descender. No van a aumentar, pueden descender, pero no van a aumentar. Eso eso es eso es lógica de que de, de, de, uno ha visto elecciones. Y aquí eh, no hay candidatos que tienen un que gozan de un 60% del, del gusto. Eso es, eso del gusto popular y eso es eso es un hecho Pero la, la, esa encuesta también revela que el 24% de las personas que aún no están no están, eh, eh, están indecisas para, eh, para votar el día 5, o sea, son de los que dicen yo no quiero votar o no voy a votar o lo que sea, el COVID, lo que sea. Eh, hay que decirle que el Gonzalo Castillo tiene un 37.4% de que de conseguir esos votos a un 30% de Abinader y un 11% de de, de, de la fuerza del pueblo. ¿Te quiere decir eso que esa cantidad de votos indecisos eso es muy determinante para bajar o subir esos números que tú estás viendo en la en, a nivel grueso a nivel grueso sobre la encuesta de la de la de la Fíjate votación. fíjate serio que es eso que tú señalas y te refieres tú haces mucho hincapié en los indecisos eh, los indecisos son indecisos o sea sí, eh, no. le, le, pero esos sí, indecisos, no se inclinan, se, inclinan un... se pueden inclinar, mira, por el miedo al COVID sí, por el bono sí, gan pero, por sí, el asistencialismo decirle, todo lo que tú quieras lo que, lo que te quiero decir que eso es que esos indecisos son múltiples razones que van a tener para tomar la decisión de por quién voy a votar, recuerda que este es un país de puramente eh, eh, eh, eh, eh, guste, eh, va a votar porque va a ganar porque entiende que va a ganar y, y esa encuesta que independientemente de que se quiera desacreditar o que sea real o no sea real, esos numeritos eso crea un impacto, que en este momento el que va a ser presidente de Luis Miguel, a juzgar por la encuesta galo que se da a conocer hoy, entonces el dominicano eh, que por naturaleza eh, esos indecisos se deciden a votar porque entienden que va a ganar va a beneficiar a ambos partidos, sí, a ambos sí. partidos no, no, partidos es que eso es lo que te estoy que, diciendo ese grueso que debe hay que luchar por la razón ese, que ese se pone que, de de que, se se, por que se puede inclinar por las, ese asistencialismo que, que ha venido haciendo el, el oficialismo, lo puede hacer pero también ese, esos indecisos se pueden inclinar por el que va a ganar que es quien va a gobernar por los próximos sí, sí, cuatro eso, años eso, o, sea, los, eh, o sea que los indecisos eso van a refirar un Sí, sí. Eso no, eso no hay, no hay no, algo que tú puedas decir. Yo no estoy diciendo, diciendo que vale, puede Gonzalo, ser, eh, no. eh, pero sí es un arma que Gonzalo puede, puede sacarle provecho para, para tratar pero de minimizar no esos números. puede seguir sacando provecho, pero precisamente, claro. eh, eh, fíjate que, que ha subido, eh, eso es inmigable claro, que ha subido claro Gonzalo Castillo. Claro, Gonzalo Castillo para que lo pero, sepa. Pero, pero también la oposición puede beneficiarse grandemente de esos indecisos, por lo que yo acabo de decir. Y mira, y si tú te fijas, si tú te fijas, el 53% se ha además alimentado más de la población que antes se le daba a, a las fuerzas del pueblo. Porque en cuentas anteriores, la, la, la fuerza del pueblo estaba entre un 11 y un 14. ¿Tú te acuerdas? ¿Mm? Y mira cómo bajó estrepitosamente a un 8.6%. O sea, que el, el, el, el opositor, Luis Aminadez, se ha alimentado más de la fuerza del pueblo, de los números que ha pedido la fuerza del pueblo, que del propio de lo, del propio Gonzalo Castillo, porque Gonzalo Castillo lo que ha hecho ha aumentado o, en esta o, encuesta. O podemos o, sea, o, o vamos a decir serio que tal vez ambos se han beneficiado. Sí, Por sí. eso digo, insisto, cuando tú planteas lo de los indecisos, fíjate que como ha habido cambios entre... PRM, PLD, o sea, ambos se han beneficiado, yo creo que para pues, juzgar sí. los numeritos, quien ha ido disminuyendo es la fuerza del foro. Sí, sí. según esta encuesta. Por razón, claro, porque por ejemplo, en términos generales, ¿quién va a ser el próximo gobierno? O lo es el PRM, sí, es lo bueno, es... que la el PLD Mira, pistola, hay, con... un por, hay un porcentaje de votantes más de un 12% que vota por el que va a ganar no importa, es sin tener ningún tipo de bandería política, oye, no importa él nada más dice, yo no, voy a ver, yo no voy a perder yo no tengo, yo no voy a votar vivo voto para perder y vota por el que va a ganar y hace una, dice, y elige uno de los dos, tú entiendes porque si tú te fijas eh, a 12 días de esta contienda, ya el 75.7 de la población dice que va a votar o sea, eso, eso pues, tenemos que tenerlo en cuenta porque en cuentas, en encuestas similares a, a, a, en, y en momentos eh, similares de, de, de, y en tiempos similares de votación en an, votaciones anteriores, no llegaba a un 65% la población lista para votar. Y ya tenemos este, un 75.7 que dice que va a votar el día 5 de julio. ¿Tú Así entiendes? Es. Es. Sergio, vamos a una pausa y a regreso, pues seguimos con los comentarios de actualidad hoy.